Que Él es tu enfoque, dile al Señor que Él es tu prioridad, dile al Señor que Él es todo para ti, dile al Señor que lo viniste a adorar. olvidamos de la hermosura de Dios, de lo bello que es el Señor. Pero cuando tomamos un momento, un segundo, un instante para decirle al Señor, yo quiero contemplar. Ayúdame Señor, porque yo solo quiero contemplar tu hermosura, yo solo quiero contemplar tu belleza, amado mío. Yeah a cada uno de ustedes, gracias por acompañarme en el live de hoy, gracias por su apoyo, por los comentarios, acabamos de llegar a las 100,000 vistas en la adoración Adórale, ya viene el Rey, de verdad que ha sido una, una bendición, todo lo que el Señor ha hecho en mi vida hasta el día de hoy, he visto como su mano se ha movido, su propósito se está cumpliendo, y hemos llegado a las 100 mil vistas. Así que muchas gracias a todos ustedes por apoyarme, por compartir el video, por siempre estar pendiente. Muchos de ustedes siempre me estaban mandando screenshot de casi llegando a los 100 mil. Entonces ya está el post, pueden compartirlo en su historial. Uh, me pueden poner tag, etiqueta mediana Mendes para así publicarlo en mi página. Gracias y Dios te bendiga. Un abrazo y saludos a todos ustedes.